El joven Omar Mineya, residente en la comunidad de Las Guasumas de esta ciudad, denunció que fue brutalmente golpeado por un agente policial de esa zona sin tener justificación alguna. Yo estaba, venía de ahí, de la planta de gas, de una amiga mía que había una comadre mía. Cuando yo vengo desde ahí, yo vengo pasando, ahí está la policía, ahí adelante, toda la comunidad lo sabe que yo vengo pasando en mi motor, y ahí está el policía Jorge Luis Rodríguez, y una vez sin preguntar habiendo varias gente me agarra por los cabellos, me aprieta y me monta en la guagua, me dice usted está preso, y agarra el motor mío de mala manera y lo sube arriba de la guagua. Cuando me monta en el camino, agarra a él y se le monta de adelante y se monta atrás. El hermano mío ahí mismo agarra y me llama por el celular. Cuando me llama por el celular le digo, ¿puedo coger la llamada? Me dice, sí, lo pongo a Boaita. Cuando yo agarro que cojo el celular Él me dice, él le dice Jorge, pero tú lo conoces y Tú sabes que somos de aquí mismo Y él dijo, ah, yo ahora mismo No conozco a nadie, le dijo al hermano mío Ah, pues está bien, tú no conoces a nadie Y él agarra para el celular y mío Y le pone el micrófono en silencio Y le dice al otro policía Déjalo que venga, que lo vamos a vaya, a este también, le vamos a dar a los dos Y yo le dije, me quedé tranquilo Y cuando él lo quitó de, de silencio El celular y el micrófono yo le dije al hermano mío, le dije, sí, no venga, que te van a dar. Y ahí agarró, cerró la llamada y se metió por el callejón que está detrás de, de donde estaba el caigüay. Y por ahí se metieron y me posó, mire la mano como las tengo hinchada. Agarró y me posó y le dijo al otro compañero, pásame y bate. Y el otro compañero dijo, no, no, no, oye, eso no se puede hacer. Que me pase y bate, te dije que es conmigo que tú andas. Nos hallan un bate, agarran una macana y me dieron pile de macanazo. Mire cómo tengo la espalda, vea. Mira, ella manifestó que la agente policial, identificado como Jorge Luis Rodríguez, le propinó golpes en varias partes del cuerpo que lo han dejado marcado. Después que me evientan esos macanazos, agarraron y se fueron conmigo. Después que me esos golpes, me cogían un dinero que tenía, $2,400 pesos. Una gorra que yo caigaba, que ni mía es, que era prestada, que la tenía de un amigo mío, tampoco me la devolvió. Cuando agarramos que vamos en camino, se para frente a, a Eliseo Viejo y agarra y soba la pistola. Cuando soba la pistola, me la pone aquí en la cabeza y me dice: Si habla, tú vas a tener problemas conmigo y donde quiera que te vea, te voy a montar y vamos a tener problemas. Y para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.